En la mañana de este miércoles varios mercaderos resultaron detenidos por miembros de la Policía Nacional en medio de operativos realizados en donde incautaron los productos en venta del mercado municipal. Al cuestionar a uno de los detenidos, afirmó desconocer los motivos del apresamiento. ¿Qué pasó en mi casa? Nadie, no quieren trabajar, no le dejan trabajar a uno allá en el mercado. ¿Quién? ¿Qué? Eh, supuestamente, ah, le di que no lo dejan trabajar a uno. O sea, me, tiene, me tiene detenido aquí. ¿Pero ¿Qué fue lo que pasó? Nadie, porque nosotros eh. estamos fuera, teniendo gallinitas. ¿Fuera dónde? En las calles. En las calles. ¿De dónde? ¿De Sí, nos trajeron para acá. entonces por qué la no sé, yo no, yo, a mí me agarraron preso, me pidieron, miré a ese cliente, ahí como me agarró a mí me prestó, y yo salí nada, y me puse rabia. Cordero, NTN, su noticiero regional.